¿Cuál es el quemador de grasa más natural que pueda recomendar? ¿L carnitina, picolinato de cromo, termogénicos, té verde, café? Sin duda, eh, son multitud de los quemadores naturales que tenemos en el mercado, sobre todo a nivel de, de suplementos naturales. Eh, tenemos desde quemadores eh, eh, provenientes de, de, de plantas estimulantes como la, la cafeína, el, el té verde, la sinefrina o incluso eh, la joimbina o la efedrina dependiendo legalmente de, del país. Eh, también tenemos por otra parte eh, otros suplementos que ayudan a quemar la grasa que lo hemos nombrado en otros, en otros, en otras preguntas, en otros, en otros seminarios, y son los activadores de la MPK, AMPK, la AMPK que está tan de moda por, eh, por eh, llevarnos a, a activar la, la, la autofagia. Pues bien, estos activadores de AMPK, que son el resveratrol, el ácido alfalipoico, el precleato de cromo, se consideran totalmente naturales y también nos ayuda a perder, a perder grasa. Pero, si tengo que quedarme con un suplemento totalmente natural que ayude a la pérdida de grasa, sin duda me quedaría con el psyllium, el psyllium husk. Es una planta totalmente natural, es una fibra en el que muchos países se conocen por sus nombres comerciales, por ejemplo en Hispanoamérica como metamucil en forma de polvo, eh, aquí en España a nivel, a nivel de sin recetas médica en farmacia lo podemos comprar como planta B o cualquier otro tipo de suplemento lo tenemos en, en, en cápsulas con el nombre de psyllium cook Pues bien, como bien sabéis, uno de los puntos principales a la hora de definir y perder grasa es bajar o inhibir los niveles de insulina por eso optamos por eh, carbohidratos integrales, carbohidratos de índice glucémico e incluso bajar los carbohidratos, pues bien Tomando simplemente una cápsula de psyllium de un gramo, gramo y medio, eh, bajamos el índice glucémico de esa comida rica en carbohidratos casi un 70%. Por lo tanto, si eh, comemos por ejemplo una comida con 300 gramos de patata eh, y tomamos una cápsula de psyllium y esa comida puede contener eh, un, en una escala del 0 al 100, 1.80 en el índice glucémico, pues con el psyllium se rebajaría a un 20 o un 30. Esto durante todos los días nos llevaría a decrecer eh, todos los picos de insulina eh, que llevarían nuestras comidas ricas en carbohidratos. Y por lo tanto se aumentaría muchísimo la pérdida de grasa. Es una fibra, no tiene ningún efecto secundario para los que puedan preguntar. Es que eh, para los más rebuscados, es que gran cantidad de fibra puede inhibir... Eh, la absorción de minerales bueno, por eso mismo estoy nombrando el producto en cápsula. En otros países, en forma de metamucil, en forma de, de polvo, sí es verdad que si tomas una cucharada con cada comida, casi te elevas a 3 gramos y medio o 5 gramos de psyllium. Esto, al cabo del día, tomándolo en todas las comidas ricas en carbohidratos, te puede llevar a una inhibición o una mala absorción de minerales. Pero solo en, en cápsulas de 1 gramo, gramo y medio o 2 gramos de psyllium, no te va a llevar a ninguna, a ninguna inhibición de la absorción de, de minerales y no tiene ningún efecto secundario. Sin duda, el psyllium es el quemador de grasa más natural que existe en el mercado.